un momento qué personalidad tiene su nuevo tablero atrayente moderno fácil de leer la exclusiva sencillez y elegancia de la parrilla qué lujo qué comodidad se vive aquí dentro ¿Y qué precisa combinación de colores el tapizado este es el nuevo ángulo del pecho un detalle tan fuerte. ...como su ventana posterior de más amplia visibilidad. Y hablando de visibilidad, estas luces traseras se ven desde más lejos. Y ahora, aguardarlo. Es formidable manejar el nuevo Ford Falcon. Línea Ford Falcon 66, sorprendentes colores con nueve tonos metalizados. estándar, Deluxe, Futura. Futura, tapizado más suntuoso. Y como en los demás modelos, volante más pequeño. Señorial Moldura Landó, rueda Sport con rayos opcional. Lujosa amplitud para toda la familia en el Falcon Deluxe 66. Rendimiento máximo con nafta común. Siempre digno de confianza, Falcon Standard 66. Carrocería y suspensión a prueba de años y desniveles. Motor más económico con potencia de reserva y durabilidad extra. Línea Ford Falcon 66. Elija y compruebe por qué este es el mejor año para comprar un Falcon. ¿Tienes ganas de estirar las piernas? Cambie su auto, chico, por un Falcon. Gracias por el consejo. Ford Falcon, el Forte del año 2000. Falcon puede hacer mucho más que llevarlo de un lugar a otro. Falcon, creador de confianza. La pregunta fue, ¿se puede mejorar al Falcon? No. Ahora que cambiarlo o no. Claro que a mí. Bueno. Aunque yo. Mm, sí. Tal vez. A mí me gustaría. No manera. Tal vez. Eh, nadie más. Entonces. Para mí habría que correr del volante. Claro que a mí me gustaría estirar las piernas. Sí, yo podría mejorar el tablero. A mí me gustaría con nuevos tapizados, nuevos colores. Tal vez le haría falta un cambio de cara. Falcon para el 73 en las competencias de turismo carretera Falcon ganó carreras y Ford ganó experiencia para desarrollar el motor 221 SP y crear una fórmula Sport Ford Falcons Sprint la fórmula Sport con motor 221 SP Tipo Sport completo. En performance como en calidad, Ford siempre encuentra algo mejor. Ford Falcon Sprint, la Fórmula Sport. Hay cosas que al hombre le salieron redondas, como Ford Falcon, por su funcionalidad y fortaleza. Por su agilidad y confiabilidad. Por su seguridad. Por su eficiencia. Esas cosas tienen para el hombre un valor muy especial. Ford Falcon, el valor de lo probado. Tenemos una forma de entendernos que es nuestra y no se puede imitar. Recorremos los caminos de la vida construyendo cada día algo mejor. Somos cosas en común, son esas cosas solo nuestro. virtud irreemplazable Fortaleza Falcon Durabilidad Falcon Mecánica Falcon De reventa, Falcon. Ser Falcon, la virtud irreemplazable. Uno puede elegir Falcon por todo lo nuevo. Diseño exterior renovado, mecánica de vanguardia, silencio interior, butacas más confortables, dirección de potencia, economía... Ping. Ford, Ford, Falcon Falcon, Falcon, Ford Encendido, transistorizado Transmisión automática con palanca al piso Al piso o al volante Baul más espacioso Radio AM, FM, estéreo Pasa cassette. cuatro parlantes Aire acondicionado integral Ford Ford Falcon, Falcon Falcon Ford, comandos a tecla, reloj digital, espejos panorámicos, colores diferentes, tapizados más suaves, cinturones inerciales, uno puede elegir Falcon porque es Falcon, fuerte, potente, sólido, eficiente, por todos queridos, siempre cotizado, nuevo Ford Falcon, por nuevo y por Falcon, Ford Ford Falcon, Falcon Falcon Parte por parte por Falcón, todo mejor. A través del tiempo, muchos autos prometieron durabilidad. Pero en pocos años, perdieron el tren. Falcon, potencia que va hacia adelante.